Y estamos convencidos de eso y esto es una muestra de que el pueblo y de los que siempre fueron abusados tomarán el poder. Compatriota, de lo que suceda en Venezuela depende en gran parte de lo que va a pasar en nuestra América mayúscula y en el mundo entero. Patria, socialismo o muerte. Bien, estimados usuarios, usuarios de Venezolana de Televisión y del Sistema Nacional de Medios Públicos, ustedes han podido escuchar palabras de Alejandro Padrón, él es estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y vamos a escuchar ahora las palabras del comandante de la República, Hugo Chávez Frías. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Muy buena, ¡Mira, cómo está la gente allá! ¡Epa, yo no las había visto usted! ¿Cómo se llama eso ahí? La avenida. Por allá va la, la Lecuna, la Fuerza Armada, Nuevo Circo, la Avenida Universidad, por allá hay gente de México. a los tequeteques! La Avenida Bolívar, Caracas, desbordada de patria. ¡Desbordada por el sí. Yo no sé cuánto tiempo duramos nosotros. Por allá, mira cómo está allá en la avenida. Esa es la avenida. La avenida Universidad me dicen por aquí, otros por aquí me dicen que en México. Es la universidad y todo, ¿no? Mira cómo está full. Gloria al bravo pueblo, que yo. Gritaba el, señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza, y el capillo, a, a este, el capillo, este santo nombre templo de favor. Que vive mismo, Dios sabe. ¡Vamos arriba! ¡Ah!